Hola a todos y bienvenidos a Cine y Cerveza, la sección del jardín de lúpulo que combina los 33 centilitros con los 35 milímetros. En 1995, en la región francesa de Alsacia, Brasserie Fischer presenta Desperados, una lager con tequila que va a competir con la omnipresente colonita sin saber qué... A más de 9.000 kilómetros de allí, Robert Rodríguez, un director mexicano, apadrinado por Quentin Tarantino, logra estrenar una película titulada Desperado. ¡Coincidencial! ¡No lo creo! A pesar de que la cinta ha contado con las estrellas latinas de Hollywood del momento, Danny Trejo, Salma Hayek, Antonio Banderas, las escenas que nos interesan están protagonizadas por americanos, Tim Buscemi y el padrino de la cinta, Quentin Tarantino. Los primeros ocho minutos de la película tienen como excusa una de las peores cervezas del mundo, Chango, una pierna mexicana oxidada, con poca espuma, bebida caliente, pero que a pesar de todo hace las delicias de la clientela. ¿Qué quiere? ¿Cerveza? Tengo Chango, más caliente que una mierda. ¿Es mi marca? Mm. Mm. Pues es cojonuda. Pero como sabemos que en esto de la cerveza... Hay mucho de subjetivo. Podemos ver como unos minutos después, Tarantino reacciona de manera totalmente distinta. Dos Muchas gracias. Si os apetece probar una chango, sabemos de otros dos locales que la sirven. La Está enroscada, de abierto hasta el amanecer. Y el no bar de cage like de Sin City. Pero vayáis donde vayáis, tened cuidado. A lo mejor el camarero le está poniendo un pequeño extra. Y eso no es todo. <risa>